Rafael Pombo Poesía Simón el Bobito Simón el Bobito llamó al pastelero A ver los pasteles, los quiero probar Sí, repuso el otro Pero antes, yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar Buscó en los bolsillos el buen Simoncito. Y dijo, de veras, no tengo ni un hito. A Simón el bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador. Y pasa las horas sentado, sentado, pescando en el balde de mamá Leonora. Hizo Simoncito un pastel de nieve y a azar en las brasas, hambriento, lo echó pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió. Simón vio unos cartos cargando viruelas y dijo, ¡qué bueno, las voy a coger! Pero peor que agujas y puntas de espuelas le hicieron brincar y silbar y morder. Se lavó con negro de embolar zapatos porque su mamita no le dio jabón y cuando cazaban ratones los gatos espantaba al gato gritando ratón ordeñando un día la vaca pintada le apretó la cola en vez del pezón y aquí de la vaca le dio tal patada que como un trompito bailó don Simón y cayó montado sobre la tercera. Y Doña Terdera se enojó también. Y ahí va otro brinco y otra pateadera. Y dos revolcadas en un santiamén. Se montó en un burro que halló en el mercado. Y a cazar venados alegre partió. Voló por las calles sin ver un venado. Rodó por las piedras y el asno se huyó. A comprar un lomo lo envió Taita Lucio. Y él lo trajo a casa con gran precaución, colgado del rabo de un caballo rucio, para que llegase limpio y sabrosón. Empezando apenas a cuajarse el hielo, Simón el Bobito se fue a patinar, cuando de repente se le rompe el suelo y grita, ¡Me ahogo, vénganme a sacar! Trepándose a un árbol a robarse un nido, la pobre casita de un mirlo cantor, desgájase el árbol, Simón da un chillido y cayó en un pozo de pésimo olor. Ve un pato, le apunta, descarga el trabuco y volviendo a casa le dijo a papá, Taita, yo no puedo matar pajaruco. Porque cuando tiro se espanta y se va. Viendo una salsera llena de mostaza, se tomó un buen trago creyendo la miel y estuvo rabiando y echando babaza con tamaña lengua y ojos de clavel. Vio un montón de tierra que estorbaba el paso y unos preguntaban, ¿qué haremos aquí? Bobos, dijo el niño resolviendo el caso, que abran un grande hoyo y la echen allí. Lo enviaron por agua, y él fue volandito, llevando el sedazo para echarla en él. Así que la traiga el buen Simoncito, seguirá su historia pintoresca y fiel.